Yo estaba viendo el internet, estaba viendo a, a Otaola y a La Diosa ahora, y no tengo problema en el internet, yo no sé por qué se me cae la directa no Absolutamente no tengo ningún problema en el internet. No sé por qué se me cae la directa. Estaba viendo el programa en vivo de La Diosa y Otavol ahora mismo. Todo el tiempo. Estaba viendo una película, Dos años de vacaciones, de Julio Verde. Sin ningún problema. Y cuando la gente empieza y entra a la directa, enseguida se me cae la directa. yo no sé qué pasa. Ya empezó a joder otra vez. Ya se conectó una persona y ya empezó a joder. Ni idea tengo, yo no tengo ni idea. ¿Qué está pasando con el internet? Yo no sé. Estoy viendo el programa en vivo de la dios y Otavola la misma Genial, sin ningún problema. Y de momento, págata, se cae la señal. No sé qué es lo que está pasando, pero se cae. Para que lo sepa. Ahí estaba viendo el desfile el primero de mayo. Me llegaron informaciones de, de diferentes lugares del país. Un desastre, la gente casi ni fue. Todo lo que pusieron fue más bien propaganda y desfiles viejos que el pueblo en realidad asistiendo. Ahí porque es así ya llegaron a su fin ya no tienen a nadie ya la gente la gente se cansó de eso, caballero la gente se cansó de eso pero cansado, cansado está la gente la gente se cansó ¿Cómo les parece? Déjame tomar agua por arriba de la máscara. Si no tomo agua, imagínate. A no sé qué me pasa en el internet. Ni idea. Ya se lo estoy diciendo. Programa en vivo. Viendo ahí a la diosa y a Otaol hablando del maquillista. Y, y nada. Absolutamente nada. De nada de nada perfecto toda la tarde de internet. Maestro, ¿todo bien? Abrazo. Angélica Díaz. Angélica, cuéntame cómo fue el, el desfile por allá, por la zona, por la tierra espiritual. Por la tierra del general Serafín Sánchez, Honorato del Castillo, eh, Ramón Heliocaido Heliocaido Goicochea y el general José Miguel Gómez, que era de tu tía. ¿Cómo fue el discurso? ¿Cómo fue el, el desfile? Porque me dijeron que fue un desastre. Tú vives en Cienfuegos. ¿Y cómo fue el desfile, Cienfuegos, niña? ¿Cómo fue el desfile de Cienfuegos, Angélica? El Pepe. Pepe, ¿de dónde tú estás? Pepe, tú estás en España, ¿verdad? ¿Tú estás en España, Pepe? ¿Tú eres el que está en España, Pepe, o en Estados Unidos? Ni idea tengo por porque... Ni idea. Tendría que llamar a la compañía a que me revisen eso. Porque aquí funciona perfectamente. ¿Dónde vives, Pepe? ¿En Estados Unidos? Tampoco. Ah, en Estados Unidos, sí, ya. Yeah. En Estados Unidos, está bien. ¿Viste, Pepe? Hubo un tiroteo por allá, por, por una gasolinera en la Florida. Y mataron a un niño de 12 años. Entró un loco, entró un loco y mató al niño, compadre. ¿Tú sabes lo que es matar a un niño de 12 años? Es un país de locos, Pepe. Pepe, qué clase de locura se vive. Óyeme, Pepe, yo llevo 27 años en esta tierra. Pepe, y aquí las pandillas gobiernan los barrios. Hay, barrio, hay barrios aquí que son extremadamente mal. Hay un barrio que se llama La Condesa, aquí en San Pedro Sula, que eso es Afganistán por dentro. Pero salir a matar a un niño así, ¿qué va, compadre? Eso no pasa aquí nunca, Tío. Aquí se matan entre pandilleros, asaltan a una persona y la matan, un adulto. Pero matar a un niño de 12 años. Oye, ¿qué clase de cultura de pistoleros y criminales hay en esa tierra, Pepe? Jesús, increíble, Pepe, la violencia que hay. Increíble, increíble, increíble. Un niñito de 12 años. Lo mataron. Y creo que al papá también lo mataron. Increíble, caballero. No, el papá no. Al papá no lo mataron. El que lo mató se dio un tiro y se mató. El desfile de madre. No, sí. Ahí me escribió una persona y me puso fulano. Yo quisiera que tuviera que clase de desfile. Un desastre. Ya no tienen nada. Ya a esos señoritos no les queda nada. Si el exilio se junta y le da un empujoncito, se lo lleva completo. Gracias por ese por ese amor y ese aprecio y esa ferviente religiosidad. ¿dónde estará Giovanni de Barona y Juniel Molina, la leccionista, Rosalito Gópez. Michelito, ¿cómo anda? Yosisis, ¿no? Joel Linares, ¿no? Carmen Dawson. Saludos, Carmen. Joel <risa> Linares. Ah, Joelsi. Estoy bien, Michelito. Estoy bien, Joelsi. Estoy bien, Carmen. Gracias por ese saludo. Miguel Alfonso. Maestro, ¿qué sabe del remolcador 13 de marzo? Era un remolcador viejo de madera. Tenía acero y madera, pero era muy viejo. Lo hundieron en el año 90. Julio del 94, del 95, no recuerdo el año. Eh, lo, lo hundieron los primeros secretarios del partido de Regla y Guanabaco. Los Polargo 3 y 5, si mal no recuerdo. De eso, hecho para ah, apagar incendio en los buques, Después... y empezó una persecución en la bahía de la barra. Llevaban, Llevaban 20 y pico, 30 niñitos, y... y empezaron a investir el remolcador porque la orden que le dio Guarda fronteras era que no se fuera. Una, a 7 millas de las aguas cubanas empezaron gracias Carmencita por ese super chat siempre muy gentil y muy atenta con este canal gracias Carmen que Dios te ayude mucho y que se multipliquen para ti los panes y los peces de la salud del amor de la prosperidad, de la alegría y de la abundancia gracias por tu contribución y empezaron a investir dos remolcadores de acero moderno contra un viejo remolcador de madera y, y acero muy viejo ya. Ale, un saludo a mi hermana. 30 niños iban, Ale. Eran 30 niños los que iban. Y, y empezaron a, a investirlo toda la noche, a golpearle, tirarle chorro de agua. Y le abrieron el casco. Gracias, que no tenía internet. Gracias, yo también los extrañé mucho a ustedes. Le, le rompieron el casco y empezaron a tirar el chorro de agua en la oscuridad de la noche y también el mar estaba picado, las olas estaban de dos y tres metros. Ellos llamaron al guardacosta americano, pero el guardacosta americano no entró porque eran las aguas cubanas que debieron entrar, por eso soy yo entro, entro a protegerlo. Por eso yo digo que el gobierno americano es un gobierno cómplice. De todo. Y no los mataron a todos. Porque llegaron las Griffin. Ellos, en, en realidad, a ellos no los mataron a todos. Porque aquí hay un error grande con este tema. Ese grupo que sobrevive mientras la Griffin no llegaron. Porque cuando el remolcador salió y se dio la orden de que se lo estaban llevando, rápidamente el primer secretario del partido de Guarabacoa, el jefe de los astilleros y de regla, salieron. Y se montaron y comenzaron la persecución. Y la orden que les dio guarda frontera fue no dejarlos ir. Pero el remolcador seguía huyendo. Y empezaron a investirlo, a golpearlo. De lado, dos do remolcadores de acero vivo. Y a meterle chorro de agua. Para parar el, bo el bote. Pero la gente andaba con los niñitos. Y aquellos chorros de agua le arrancaban los, los niños de los brazos. Y cayeron al agua y en la oscuridad de la noche se ahogaron un rollo de niños y un rollo de adultos, creo que 42 personas. Y los demás no se ahogaron porque llegaron las griffins. En realidad los que sobreviven, sobreviven porque llegaron las griffin O sea, la, el, el, el guardafrontera Cubano y los rescató y comenzó una búsqueda para rescatarlos. Pero si no, los matan a todos. Porque la orden que les dieron fue que no lo dejaron partir. Y arrasaron con ellos, como han hecho siempre con todo. Como siempre han hecho con todo, un crimen horrendo. Ahí está todo, estaba vivo todavía en los años 2000 y algo un hombre que le decían el jabao, que fue uno de los principales que tiraba chorro de agua, que el otro le decía, oye, jabao, no, que son niños. Y él empezaba a decir malas palabras, a decirle gusano y a tirarle el chorro de agua porque muchos de los que iban en la persecución estaban en contra de ese crimen. Ahí todo el mundo no es cómplice de la maldad, hay mucha gente buena. Pero imagínate, después los llevaron a Villa Marista los sobrevivientes y una vez más para justificar su crimen, la gente dijo que no, que fue un accidente, que fue oscuro, siempre echándole las culpas bajo amenaza al que aparece interrogado pero no aparece con una pistola detrás de la nuca, ¿tú me entiendes? Como pasó con Ángel Carromero, con el tema Payá, como pasó con la gente que fue a Villamarista, después del accidente de Bahía Onda, como pasó con los sobrevivientes de Tarará, y como ha pasado con toda la barbarie de esta gente. Como siempre ha pasado. La gente incul inculpándose, porque ahí atrás está el tipo con la pistola, y dice, Te echamos cadena perpetua. Te echa la culpa y sales bien. El chantaje que siempre han usado. El, el tiburón más grande, Michelle. el tiburón blanco más grande de la historia humana, se capturó, se ca, capturó en Cojimar Esa película tiburón, Jaws, Jaws" en inglés, J-A-W-S, Yauts, Mandíbula, que es como se llama la película Tiburón, de Spielberg, fue inspirada en la, en la cacería del gran tiburón blanco que se cogió frente a las costas de Cojimar. Ese pedazo de la película donde se le ve que se le mete al tiburón tres barriles, fue igual. En el palangre del tiburón que cogieron en Cojimar, eh... Le metieron tres tanques de 55 galón igual. Fue la misma escena reproducida 50 o 60 años después. Imagina si era grande el tiburón. No, no, no mal lo no recuerdo la foto. Pero creo que sobre, sobre él se subieron 42 personas para tirarse la foto. Pesaba 3 toneladas. Era una hembra. La más grande tiburón blanco que se ha cogido jamás. ...se acogió frente a, la, a las costas de cojímar en Cuba... ...en el año 42, si mal no recuerdo. Sí, señor. Que por cierto, es raro... ...es raro que el tiburón blanco... ...baje para las aguas cálidas... ...porque ellos son de aguas frías. Pero como está tan loco el mundo... ...los grandes lugares del tiburón blanco... ...son las costas de Durban, en Sudáfrica... Australia, al norte... Al, al norte de Australia, no al sur en la zona de Tasmania y, y la zona de, de, de, del de del llamado Mar de Cortés en Mexicali, en la península Baja California de México. Es la gran zona del tiburón blanco del mundo. Yo conocí al niño que estaba encima. Así ¡ah, Sí, yo sé, el, el hígado pesaba mil libras, sí lo sé. Sí, en los tiburones generalmente el hígado es el, el 30% del peso corporal. Ah, mira qué bueno, Asa conoció al niño que estaba en la foto. Increíble. Tenía casi dos metros de ancho la mandíbula. Imagina qué clase de barbaridad de animales. De un solo mordido te come. Oscarito, te queremos igual, viejo. Aquí estábamos jodido, pero... jodido por el internet, pero ya aparecimos. Trabajando mucho, yo estoy cansado. Pero bueno, aquí voy. Ya, ya, ya Oscarito, está, acabé de hablar del tiburón ahora mismo. Fue en el 49. En el 42 creo que fue, ¿no? Así, a no sabía. Yo sí conocía a Gregorio Fuente, el viejito de, del Viejo del Mar en Cojima. En el 90 lo exhibían, era un viejito ya que ya olía muerto casi. Lo, lo sacaban en un, en un silloncito para afuera y las viñetas lo atendían. Porque Hemingway le regaló el yate a él, pero la revolución se lo quitó y llevaron el yate para Fincavigía allá en... San Pedro San Pedro allá en La Habana, por allá por el cotón. por allá está Finca Vigía que es una casota allá la hija de Hemingway en La Mata le hicieron una casa y todo Cuba en la calle ahora, Santiago en la calle ni idea tengo déjame ver dónde, cómo es la cosa déjame ver la, la imagen Santiago en la calle No tengo nada aquí de Santiago está en la calle. Hay que esperar que se desarrolle la noticia. No me sale nada. Ya mira la hija de Maceo está en vivo. Nunca he seguido allá allá. Después de verán la noticia. No no me sale nada que está en la calle nadie. Además deja a los que se tiren en la calle y que protesten, Que es su derecho. Que se tire todo el país a la calle es el derecho de ellos. Hace falta que se tiren y no vuelvan más a las casas. Angélica Díaz, eso no es cierto. En Cuba no hay nadie en las calles. Ay, mamacito. No sé, yo no voy a ir para Santiago ni en coche ni en coche. Vengo para acá, a ver si me llama ahí Manolito. Vengo para acá, dime Manolito. Ay. no es fácil el casado la mujer depende del hombre para todo en la vida bueno ya estoy aquí, qué que no me estaba llamando eh Si sí, es cierto, están empezando a salir. Qué bueno, para eso está la prensa independiente. Que la prensa independiente cubra la noticia y lo publique. Y que mañana Otaola y el Cera hagan un programa de eso. Todo el mundo no puede hablar de lo mismo aquí. Porque mañana todo el mundo va a repetir la misma noticia. Yo no me hago eco de eso. Ahí, para eso están los periodistas. Que salgan, que es un derecho a protestar. Que no aguanten más, que se van a morir de hambre caso que hayan salido, nosotros no nos vamos de la directa, vamos a seguir aquí Oscar Guerra, llegué maestro, esa noticia es hambre ojalá no se caiga la directa, porque mira, el internet hoy me funcionó perfecto, y ahora ahora está bien Me comí una chuleta con un puré de papa y me cayó mal. Sandy Soler, profe, lo extrañábamos. Gracias, mi, mi niña. Es que estaba en, en, en, en, en, en problema, no tenía internet, ayer intenté transmitir, no pude. Quedé, quedé mal con Orlandito, Sixto portal además mal con Orlandito me llamó por teléfono y no tenía internet no sé qué pasa. Y no sé qué pasa porque yo estaba toda la tarde viendo películas aquí en la casa y Manolo ahí viendo su bobería novela, esa Televisa, esos tabacones de Televisa que hoy se los espanto. Solamente una mujer, yo no sé qué es que tiene la mujer en la cabeza que puede ver esas boberías. En ese mundo donde todo es amor y donde todo es cariño y donde no hay pobre y donde el feo o se se casa con la linda sendada y, y, y, y, y, y, y la fea, se enamora el más bello Galán. Y esos trabajadores eh, peores mexicanos que andan llenos de excremento de ganado, oliendo a, a montura de caballo, andan bonitos y con el pelo lindo. Y esas mujeres se levantan maquilladas por la mañana en las camas, con una belleza acabada de dormir. ¿Pero qué cosa es eso? ¿Por qué no adecuan eso a la realidad? Ahí donde no hay pobre, donde en México no hay pobreza, donde no hay niños abandonados. Increíble, caballero. Y eso es lo que ve ella, eso es lo que le gusta ahí, el día entero en esa pobreza. Jesús. Así mismo. increíble caballero, la única novela que yo vi en mi vida fue Gotita de Gente que era mexicana, que de ahí Fidel le puso Merolico a todos los vendedores, que estaba, ¿cómo se llamaba aquel vendedor? Kuntunka, que vendía Cuntún Cataplum, más barata que un Taplum, Compre este maravilloso lico Juan Bautista, Juan Bautista el papá de Gotita de Gente, que vendía el Cuntún Cataplum. el Merolico, Ale, qué bola, te quiero, Oscar Guerra, menos en más. Y con un par de tacones Sí, caballero, una fantasía. No hay pobre en esas novelas, no hay feo. ¿De dónde sacan en México toda esa gente bonita? Si tú vas a México y son unas personitas de un metro, de unos centímetros, con una cara redonda que parece un plato, y no estoy, no estoy ofendiendo a los mexicanos, estoy diciendo cómo es la morfología del mexicano. Unos indiecitos con unos pelitos, pues una yagüita estirada. El 90% de los mexicanos son así. Y no estoy criticándolo. Los hondureños son más lindos, están más mezclados con blancos y turcos. Pero los mexicanos no. ¿De dónde sacan esas mujerotas tan bellas para mí? Y esos jalanes también. Yo pienso que los importes de Televisa para hacer telenovelas, porque el, el 90% mexicano es como te acabo de escribir yo. muchos filtro, maestro. Eso es fantasía. <risa> Profe, qué poco agradecidos son. Cuando tú dices, que, ¿a quién te refieres? ¿A los de la novela o los mexicanos? Es normal es eh? que... Tomás Armando Santos Arias. Don Tomás Armando, Santos, Aria. Buenas noches. No, que son feos. Ah, sí son feos. sí son. Ah, que poco agradecidos son. Ah, yo pensaba que eran personas de malos sentimientos. Sí, son personas feas, sí. Pero son muy trabajadores, ¿sabes? Esa es la raza que más trabaja en el mundo. Es por el tamaño que tienen también. Los, los hombres grandes los vence la gravedad. Buenas noches, maestro, que tiene internet. Que ojalá que no se vaya. Pauchen Ramírez. Buenas noches, Tocoloro. Eh, Pauche es Tocororo, Tocororo. Tocoloro no, Tocororo. Euscarito, eh, es que ese tipo de novela es lo que vende, viejo. Eh, tú tienes que poner. Eh, ¿Cuál es la novela que vende? A ver te voy a explicar cuál es la novela. la novela que vende es el tipo que llega a la casa le da una pena a la mujer oye cómo funciona le da una pena a la mujer y después le hace el amor como una fiera y ella se extasia y se inubila y se vuelve loco en la cama con aquella bestia sexual pero después le da una pena entonces ella viene a contarle a la amiga que el marido la maltrata y eso es lo que, eso es lo que vende ¿por qué? porque porque que la gente se ve la gente se ve retratada en eso, ¿me entiende? Y igual que el delincuente yo me acuerdo que una vez estaba viendo un accidente donde el policía era el inocente y el camionero el colectivero como dicen aquí, que maneja un bucecito dicen colectivero y el colectivero era el culpable y la gente le, la cogió con el policía pero si el policía era el inocente, el colectivero fue el que lo chocó. Ah, no, porque el mundo está diseñado para que el policía sea el malo, el político el ladrón, la mujer buena la abusadora, la rica sea abusadora y la pobrecita la sufrida, la noble, la aguantona. Es la imagen que ha vendido el mundo. Es, es, es irremediablemente así. Irremediablemente es así. Ah. Caemarada Santiago de Cuba en las calles A ver Dunia Merced Vega Cruz Qué bueno Dunia Gracias por tu Gracias por tu contribución mía. Y usted se va a pasar la vida contando historias Detrás de esa máscara Luis Ibáñez No, no no, yo no me paso la vida en eso. Yo ahorita me quito la máscara, Luisito, y, y, y me tomo una cervecita con mi mujer. Por la noche, si nos pica el pensamiento, nos lo rascamos. Y me levanto a las 4 de la mañana, me monto con mi ayudante, reviso los otros camiones, me paso el día sin máscara. La máscara nada más la pongo aquí un ratito, para protegerme de personas como tú. No la vida entera, no, un ratico nada más. Mira, cuando pinto estos cuadros maravillosos, no los hago... Con máscara, lo hago sin máscara. ¿Entiende, Luisito? Todo el tiempo no me lo paso con máscara. Máscara un ratico nada más. Cuando pinto esto, por ejemplo, mira. A ver si se ve. A ver, a ver. Cuando pinto eso, lo hago sin máscara. Pero el resto del tiempo no el tiempo, no puedo andar un ratico nada más para pa cuidarme de los chivatos como tú. ¿Viste? Es así. Pero es un ratico nada más. No es mucho tiempo. ¿Dónde nos quedamos? Que este señorito me interrumpió. Ah, la novelota. Edítalos y tíralos por pasebook. Maestro, ese cuadro, una vez que no, solo no se vende, Oscarito. No, eh, estás loco. Eh, eso es mi obra de arte, mi creación. Tengo 90 personas en vivo. Me la comí con papa y Oscarito. No, no. mi muerte. Ni muerto, no. estás loco, maestro. No, no, no rompo más ninguno. Si aquí tengo a búho. Lo que pasa es que búho no se ve. Y Oscar, mira esto, mira esto, mira esto, mira esto, mira esto, mira esto. Ver Si se ve de lejos, mira. No sé si se vea de lejos. Me la comí con papa ahí. Mira eso, Michelito. Qué clase de resolución. De valores, pinté el universo profundo. Mira, mira cómo se ve acá el planeta abajo, la bolita negra del planeta naciendo. Mira, esa bolita ahí, mira, la ve. Mírala ahí cómo se ve el, pla el planeta naciendo. Mira. Me la comí con papa, Miguelito. Digo. Y nunca en la vida había pintado nada. Oscar corazón de león. Sí y qué. Bien surreal. Me la comí con papa, me la comí con papa. EMI 2022. Maestro Caimanera se tiró para la calle. Qué bueno. A ver si los marines de allí se tiran. Y, y apoyan a esa gente para ver si acabamos con el comunismo. Hace falta que se tire todo el país. Qué bueno. Yo se los dije a ustedes que, que no faltaban 15 días para un estallido social. ¿Se acuerdan que se los dije? Si fue verdad, yo sabía ya. Un desastre, el desfile es un desastre. Un desastre, una mentira, un montaje total. Llevaron a toda la provincia de Habana a final de Río y matarse al malecón. Y, y, y fue, más, fue más montaje escenográfico y cinematográfico que presencia real de pueblo. ¿Cuál era la diferencia? Espérate, va, vamos a sacar una cuenta porque yo soy de La Habana, yo conozco La Habana. Vamos a, vamos a sacar la diferencia. Eh, la plaza, la antigua plaza cívica, está en municipio Plaza de la Revolución. Está en Plaza de la Revolución. Colinda con el Cerro. Colindia, Colinda con un pedazo de Rancho Bollero. Colinda con Centro Habana. Con Habana Vieja. Playa y Marianao, o sea que el municipio Plaza de la Revolución teóricamente está casi en el centro de, del corazón de La Habana era más fácil traer gente a pie de Centro Habana de Bollero. No de Bollero no estoy hablando de Lugardita ni de Fontanar, ni de Reloj Club ni de Guajai estoy hablando de lo que está pegado ahí de, de, de, de, la, de Guajay de la Cujay que está más cerca del primer anillo ¿por qué no lo hicieron en, en la Plaza de Revolución? porque iba a estar vacía entonces lo hicieron allá eh, del 1830 hasta la Piragua y de ahí arrancó porque las calles del malecón son dos vías para allá y dos vías para acá es más fácil llenar una franja de, de gente que no una plaza abierta como la Plaza Cívica. Entonces, eso fue un desastre. Yo lo vi por el resto del país. Seis gente con banderita y bobería. Un desastre. Alex La Capucha, Luis Ibaño. Emi 2022. No hay gasolina. Tech Díaz, maestro. Háblanos de la Bahía de Regla, ¿por qué esas aguas son tan negras? Oscarito, estás atrás del palo viejo. Ya la Bahía de La Habana está más clarita que la azul del cuadro mío. Solo limpiaron hace como cinco años. Costó 32 millones de dólares. Las aguas de la Bahía de La Habana en este momento, están tan azules como las aguas de Almendares, también limpiaron el Almendares. Se, se llevaron el puerto de embarque para el Mariel. Ya, la, ya ningún barco de carga entra a la Bahía de la Barca. Todos van al Mariel. Y tiraron 31 kilómetros de ferrocarril de la zona exclusiva del Mariel hasta la Cujaya y el Guajay, hasta la zona de Berroa. Avento y siempre allá, donde estaban los almacenes universales. Eso se acabó. exactamente ojalá sea un desastre ¿cuál desastre? eso se acabó Oscarito, esas aguas están blanquitas y azulitas bellas, ya esos peces embarrados de petróleo, ya eso no existe más, La limpiaron completa. yo sé cómo las limpian le meten o, o, Oscarito le meten unas bombas con unos toboganes y por un lado va tirando la basura, el aceite, el petróleo. Y por el otro va tirando el agua. Entonces, ¿qué hacen? Le tiran una boya de caucho para ir separando lo que es limpiado para que no se cojo. Palatina y Cerro, exactamente. Turismo. Occidente libre. Fuego con... <cuatro> ¿Cómo que enemigos enemigo de la patria socialista? Yo, yo leí mal ahí. ¿Occidente libre qué cosa? Gladiador 2000. Ay, a ver, sé que detrás de qué. A ver, déjame leer el comentario. Este, a, ver. a ver, tenemos un policía aquí en la directa. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Luis Ibañez. Sé que detrás de esa máscara hay un hombre cobarde. Digo hombre por la voz. A lo, mejor soy, a lo mejor soy un transgénero y tú no sabes nada. Tú no sabes si soy hombre o mujer. A lo mejor soy un transgénero, un transexual. No te dejes llevar por la voz. ¿Ok? No tiene que ser necesariamente un hombre lo que está aquí detrás. Puede ser un homosexual con una transvaginación. Ten cuidado. No te equivoques, a lo mejor te lleva una sorpresa. Y en vez de, de, de una cosa te encuentras a otra. Eh, ten cuidado, Luisito. ¿Qué edad tú tienes, Luisito? Más de 40 años. Tienes que leer Tratado de Psicología de Freud, donde dice que después de los 40 años los hombres le da por, por inclinarse hacia la izquierda. Tienes que tener cuidado. 88 personas conectadas. 49 likes. Tech Díaz, un incertador. Maestro, la patria está por no dar más. Grita libertad. Apareció el Chile. Maestro, el dinero de los castros, ¿dónde está? Los castros no tienen dinero. Esa gente no tiene real. Eso es el dinero del pueblo trabajador. Los Castro no necesitan robar dinero. ¿Para qué ¿Para qué Raúl Castro quiere dinero? ¿Para comprar un hotel? Y todos los hoteles son de él. Mira, te voy a explicar cómo funciona eso porque la gente no sabe. Mira, mira ni Fidel ni Raúl Castro están ahí, estuvieron ahí por dinero. Ellos le dejaron dinero a su familia, a su prole. ¿Por qué? Porque si un día se acaba eso... Dejar a su familia rica y millonaria. Pero ni Fidel ni Raúl Castro estaban ahí por dinero. Porque todo eso es de ellos. Eso es una pandilla. El Partido Comunista es una pandilla. Donde ellos se visten de revolucionarios. Y de gobierno socialista, Pero en realidad lo que somos una pandilla. Es una pandilla de delincuente, Como Alibaba y los 40 ladrones. O como la cosa nuestra. La mafia. Entonces, ¿para qué quieren dinero? ¿Para comprar hoteles? Y todos los hoteles son de ellos. ¿Para qué quieren dinero? ¿Por la refinería? Todas las refinerías son de ellos. No tiene sentido. Esa gente no estaba ahí por dinero. Esa gente estaba ahí por el poder que da ser el mandamá, el number one. Ahora sus familias sí le dejaron dinero a su prole. Eh, hace muchos años había un empresario chileno. No sé cómo se llamaba aquel empresario. No, no, no era Max Marambio, ese no, ese no era de Chile. Había un empresario chileno que se decía que él era el que manejaba las cuentas de los Castro en Europa y en Latinoamérica. Pero eso era rumor. No sé cómo se llamaba muy bien. Creo que era Max Marambio o algo así. No me acuerdo el nombre. Caupolicán. Por eso hay que dejar que cuando se mueran les rindan todos los honores. Todos los comunistas que vivan. Si, ha, si vivimos en una democracia y los comunistas quieren hacerle un velorio a toda ley y lo quieren pagar a ellos, bueno, pues que lo paguen, que se lo hagan. Esa es la libertad. Si ellos pagan en un periódico, en una Cuba libre para que se le, se le publique un artículo y el pueblo de Cuba lo quiera leer, que lo hagan. Esa es la prensa libre. Si van a una emisora de radio y quieren leer un duelo nacional por la muerte de Raúl Castro, que lo hagan, para eso la prensa es libre, para eso los comunistas son libres. Si los comunistas con su dinero quieren hacerle un acto oficial, los comunistas, y quieren invitar a la gente al pueblo y el pueblo quiere ir, que vaya. Tú vas a obligar a la gente a que no vaya. Tú vas a obligar a los comunistas a que no despidan a su icono, que lo hagan. Esa es la libertad. Es la libertad que tienen ellos. Más nada que eso. Si mañana se legaliza y queda el Partido Comunista Legal en Cuba y ellos quieren arriar la bandera nacional a media hasta 30 días que lo hagan, ¿es su derecho? ¿O tú te vas a poner a ese derecho? ¿O tú le vas a imponer una tiranía como la que ellos te impusieron a ti? Tú, el más patriota, el más consagrado enemigo del del, del comunismo, tú, Caupolicán, el que más ama a Estados Unidos, el que más condena a esos eh, eh, eh, eh, que son consecuentes con los tiranos, tú, el más tirano, eh, el, el más acérrimo enemigo, a ti que no te han dado nunca ni una, tú te has una mazmorra tú te has contra el comunismo, tú que no conoces la barbarie del comunismo que no te has enfrentado como nos hemos enfrentado los presos políticos, tú eres más patriota y más enemigo de los comunistas que nosotros, los que llevamos 50 años en esto. para ti. Que vivan los patriotas como el Capo 104 personas conectadas. Que por cierto, todavía tú estás ahí, tú no tienes vergüenza. Yo si tú me hubieras ido ya. A mí me botan de un lugar no sola vez. Hace falta que aparezca la Mariana, ahorita aparece la Marianita. ¿Qué tono de, de, de, de cuál tono de teléfono? No tengo ningún tono. Maestro, ¿por qué Estados Unidos sigue permitiendo que la dictadura cubana siga en el poder? Si el régimen está aliado con Rusia, porque eso es lo que le conviene a los americanos. A los americanos les conviene el río revuelto. A los americanos les conviene que Rusia invada a Ucrania para, des, para desplegar el complejo militar-industrial, para rearmar a Europa, para que Finlandia y Suecia, países neutrales, se metan a la OTAN y compren mil millones de dólares cada uno en gana para vender sus armas, para mantener el poder hegemónico en el mundo, para que Ucrania se quede arruinada, destruida y acabada para pintar a los rusos de malo y después comprar la deuda y hacerse cargo de la reconstrucción del país para que las transnacionales de ellos, de los ingleses y los franceses, se adueñen del mercado y de la reconstrucción, porque la ganancia de una guerra está en la deuda. A ellos les conviene que Nicaragua sea comunista, que Cuba desestabilice la región, para que los millonarios de Venezuela hagan el dorado, ese famoso que hicieron allí en el sur de la Florida, y para que los chilenos se vayan de Chile. Y después se vayan los ingenieros. Porque formar un ingeniero vale medio millón de dólares. Y de Chile van a ir seguramente gratis. Eso es lo que le conviene a ellos. Es un negocio. Como mismo no le conviene a Eliezer Ávila y a ola que el comunismo se caiga en Cuba. Porque si se cae el comunismo, acaba de va a vivir el doctor Boroná. ¿Y tú crees que el doctor Boroná se puso bravo porque le dieron dos barazos en el lomo allá en México? No. Con eso garantizó los fondos tres o cuatro años más. Esos tres parazos le reportaron 10 millones de dólares a Elias Sucomancó. Maestro, ¿quién mató a Fidelito? Nadie. Él mismo se suicidó. Él mismo, ¿Qué dijo el Granma? ¿Qué dijo el periódico de Gran? Que padecía de un problema de depresión y que se tiró del ter ter tercer piso y se mató. ¿Y quién lo va a poner en duda? El ni tenemos una bola de cristal. Lo que el gran Madiga es eso y más nada. Yo no creo que Raúl Castro vaya a mandar a matar a su sobrino. Yo eso no lo creo. Abajo las sanciones contra el pueblo de Cuba. Déjame beber un poquito de agua. En tus manos aprendí a beber agua Oigo Rion que se quedó preso en tu jaula. Déjame beber el agua. Ahora mismo estoy contigo. No te vayas, por favor. Yo vuelvo pronto. I'm here. Ya estoy aquí. Alberto Hernández. Qué bueno. Qué bueno que Orlandito se haga cargo de, de esa noticia. Y Yamila, qué bueno. Maestro, sale una notificación muy fuerte. ¿Cuál es la notificación? No entiendo. Que se oye altísimo. ¿Qué es lo que se oye? No, yo no vi la directa de Julia. Ayer no tenía internet, chingo. ¿Cuál notificación? En el teléfono. No entiendo cuál es la notificación. Suena el teléfono. Deja ¿Te que suene el teléfono. Ah, está bien, no hay problema. Ya, ya, ya, ya, tranquilo. Ya no va a sonar más. Ya, ya, ya, ya. Maestro, ¿le puedo hacer una recarga? No, ¿para qué? Gracias, Luisito. No me hace falta. Ahora todavía se siente el sonido. Todavía se siente el sonido o no? No. Okay. ¿Y por fin qué pasó con los empleados? Yo no sé, yo Pasa con Luisito, con ese ¿quién es Luisito? Nora ¿Cuál es el sonido que suena ese es el sonido? No creo, eso no sé, yo de eso no sé nada. Usted quiere que se unan y suena como desunión. Yo, no, pero si no hay que unir a nadie, aquí lo que hay que unir a los cabecillas, aquí todo el mundo está unido. Mi gente, cuando yo me junte con Milané, ya están juntas la gente de Milané y la mía. Y si se une otra ola, ya está junta la gente de Octavio, la Milana y la Miguel, así. Lo que hay que unir es a los líderes, no a la gente. La gente ya está junta. Ya mi gente está conmigo. Nada más tengo que unirme yo. El pueblo de Cuba está unido. Todos estamos unidos. La gente de Luis Denner está con Luis Denner. Lo que hace falta es que Luis Denner se junte conmigo. Ahí es donde Perico se comió la yuca. Ahí es donde Perico se come la yuca. porque para Escuchen esto. Para salvar el pueblo de Cuba, nada más tenemos que juntar a 100 personas. Los 4 millones están unidos, los que están dispersos detrás de cada persona. Pero si, lo, mira, Otaola, Eliezer, Darwin, Ultra, Liu y Milané y el Paparaxi. Con, con que esos siete se unan, ya hay dos millones de gente unida. Nada más hay que unir a siete. El resto del pueblo de Cuba está unido. Todo el mundo está bajo su bandera. La gente de las villas estaba desunida con la de Oriente y la de Oriente con Camagüey. Si los jefes se hubieran puesto de acuerdo, ya se hubiese unido todo el mundo. Porque los jefes son los que mandan, son los que llegan a la tropa. La gente que sigue a Milanés, que le fiel a Milaní va a seguir a Milanés para donde Milanés vaya. Si Milanés se va se van con Milané. Si Otaola se va, se van con Otaola. Si Otaola y Milané se unen. ¡Ah! Y empieza la cosa. Reiner, sorry. Y Mister Figueiredo. ¿qué pasó? ¿En qué manera Ni idea. Entonces nos diga que ellos necesitan, ellos necesitan que no se caiga, ellos necesitan que no se caiga para seguir viviendo de eso. Porque si tuvieran intención de que se cayera, ya habrían hecho lo que hay que hacer para tumbar. ¿Qué tú crees? Iris Day llama a Taola para que le dé un puesto en la alcaldía. ¿Qué va si a mí no me gustan los puestos políticos? Yo estaba hablando con el Tocororo y le dije que ya estaba cansado de transmitir porque a mí no me gusta hablar tanto. Yo estoy por un compromiso con la gente que le tengo a preso. Pero a mí no me gusta eso. A mí es habladera y estar reunido con gente. ¿Y, y, y qué usted cree de, de un discurso? A mí no me gusta eso. Yo soy un tipo de vida solitaria. De vida misantrópica. Me gusta vivir en una caverna solo. Tú no ves como pinté cuadros del universo. A mí me gustaría estar perdido en la inmensidad del universo. Yo solito ahí. Yo solito, ¿me entiende. Solo, viajando por el espacio infinito. Sin que nadie me llame. Sin que nadie me perturbe. Sin que nadie me moleste. Yo llego a mi casa y Manolito viene y me dice, eh, amor, no vas a hablar nada conmigo. Y digo, mija, llevamos 27 años hablando. Ay, pero cuéntame cómo fue tu día. Digo, como mismo fue el de ayer. Timón y caja y gente y problema y bullo. Y me acuesto. Y se, entonces se pasa la noche entera preguntándome. Y contándome historia de novela. Y que tuviste que... Que metí la fea. Y, y yo, sí. Y ay. Y, y me sacude, ya estoy muerto. Ay, por favor. A mí no me gusta hablar tanto, yo hablo con ustedes porque no tengo opción. A mí no me gusta hablar. Ya están a quitarlo, ya. Exactamente, Emilce, estoy, estoy viejo. Estoy viejo, Emilce. Estoy viejito ya. Ni muerto. Eh, está bien. Mañana verán la noticia. Mañana verán la noticia en los medios. Dejen los que se tiren ahí. Dejen los que les den un poco de palo. Y dejen los que les den un poco de palo a los policías. Dejan, que, dejan los que se diviertan ahí. Que rompan un poco de cosas. Que quemen un poco de guagua que griten consigna, que hagan temblar las calles de Oriente. Es su derecho. Deja que el pueblo se divierte un rato. No se hagan fiestas fiesta. Ya apareció Mariana. Mariana, pero yo no te había votado de aquí. <ríe> ya se reunieron otra vez. Pobre gente cabrón. En silencio. El silencio es el modo de avión, ¿no? Olvídate de la política y da, da clase de historia antigua. Eso es lo que lo como No, si sí, yo sé. Ese es el G2. Yo sé. Eso es lo que eso siempre me propusieron a mí. Oye, caballo, eh, eh, deja la política, ponte a vender lo que tú quieras, haz los negocios que tú quieras. Vidente Eida, gracias Vidente por, por tu contribución. Estabas perdida, se te extrañaba. Que, que siempre que tengas muchas bendiciones y que siempre tengas mucho. Que se multipliquen para ti los panes y los peces de la abundancia y de todo. Mi amor, muchas gracias por tu super chat. Cuatro vatos lo que hay en la calle. Capucha, tu teléfono es... Exactamente, un teléfono de miedo. María Cuevita. Dicen que Cuba está en las calles. Deja a la gente ahí, vidente. Deja a la gente ahí que le den un poco de palo para que vean cuál es el precio que paga un pueblo por la libertad. Que le rompan la cabeza, que ellos arrastren un poco de policía que las negras desgreñen un poco de comunista que le vayan para arriba con agua caliente, como hacen todos los pueblos por su libertad. Deja los que luchen y protesten, que es su derecho. Y que paguen el precio de la libertad. Que hay manera, es... Que hay manera donde está la base naval de Guantánamo vidente, allá en... cerca de de, del municipio de Maicí. Está bien, Carmen Dauso. Qué bueno que Orlandito coja el protagonismo, Carmita. Por cierto, suscríbanse al canal de, de Orlandito y apoyen a Orlandito que está caballero. Estoy transmitiendo. Espérate. No se puede vivir no se puede vivir en la vida y tener compromiso con la gente. Es el día entero la gente cayéndote atrás, llamándote, molestándote. En la vida es mejor no tener nada. En la vida es mejor vivir en una cueva con los pájaros del monte y ya sin nada. Nadie te molesta, nadie te llama, tú no llamas a nadie. A mí me interrumpen el día 200 veces. Yo no puedo dormir en paz porque todas las noches... Es la gente llamándome, que mañana a qué hora salimos. Que, que ya no te dije a qué hora nos vamos mañana, amigo. Ya no te dije que mañana nos íbamos. No, no sé, no sé cuál es entonces. No sé, no sé cuál es entonces.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 Ya parecí.